Eres una mujer muy completa, como para merecer un amor a medias. Eres una mujer tan completa, con tus virtudes, tus ganas de vivir, y tus ganas de ser feliz, que no mereces que nadie te arroje trozos de atención. En muchas ocasiones he visto a muchas personas, hombres y mujeres por igual, que se quedan atrapados en una relación en muchas ocasiones, atemorizados por sus miedos, que van desde el miedo a la soledad, el miedo a lo desconocido. O la falta de ganas para empezar una nueva relación, o el apego hacia una idea, o la opinión de otros, que sencillamente se meten en relaciones para complacer a otras personas, menos a sí mismas. No solo se trata de mujeres, hay hombres que también están enfrascados en relaciones dañinas, que no tienen ni futuro, ni mucho menos un porvenir, y que miedosos de no poder fichar a otra pareja se aferran a la que tienen, así sea que ésta les engañe, les maltrate, les desatienda, les sea infiel, y en definitiva, los menoscabe. Hoy en este video quiero llevarte a una importante reflexión, y en especial, este video te hablará a ti mujer, que estás metida en una relación, a veces jugando el papel de coalcohólica, estando con una persona que solo te maltrata, te insulta y te abandona. Sé que es duro para ti, porque es difícil, porque sabes lo mucho que vales. Sabes que no mereces este amor, sin embargo, sin embargo, pese a lo que ocurre, te cuesta salir, yo lo sé. Sé que es difícil cambiar tu vida, sé que es difícil, porque tendrás muchas dudas sobre lo que pasará, si dejas a tu actual pareja, y sobre cómo sobrevivirás sin ella. Quizás, desde que tuviste a tus hijos, dejaste de trabajar, te dedicaste a criarlos, y se te olvidó forjarte una carrera próspera para poder autosustentarte y ahora te preguntas sobre en qué trabajarás, o cómo sacarás adelante a tus hijos y a ti misma. Yo lo sé, sé que eso es duro para ti, pero créeme, la fortaleza de una mujer segura de sí misma, no viene de las veces que ha caído, sino de las veces que se ha levantado. Verás, todo momento de caos en la vida, arroja experiencia que te forja y te insensibiliza de ciertas cosas a las que la gente le teme. Muchos temen abrir sus negocios, porque tienen tantas dudas sobre dónde conseguirán el capital, dónde venderán el producto, qué producto escoger, y que necesitan un ingreso extra lo más pronto posible, pero la única manera de responder a esas preguntas es emprender. La única manera de saber cómo se saca un negocio adelante, es empezando un negocio. La misma pregunta se la puede hacer un cocinero que duda sobre dónde llevará sus recetas, de quién aprenderá, cómo venderá sus platillos, se preocupará sobre qué precios poner. La gran cantidad de preguntas que uno tiene al empezar algo, se responden cuando uno empieza a dar el primer paso, y es que recorrer un camino de 100 kilómetros, empieza por dar el primer paso. No hay nada espectacular, es algo tan normal como simplemente tomar tus cosas, empacar e irte a buscar un departamento barato, que te puedas costear para ti y tus hijos. Quizás te preguntes en qué trabajarás, cómo sobrevivirás, de qué te mantendrás, y cómo costearás los gastos de tus pequeños. Lo cierto es que esas preguntas se irán resolviendo solas, y pronto te darás cuenta que no era tan difícil como pensaste. Cuando des el primer paso, ya el segundo te resultará menos difícil, el tercero menos difícil que el segundo, y con cada paso, el camino se hará cada vez un poco más ligero. Porque el mayor reto que debes enfrentar hacia la búsqueda de salir adelante y buscar el verdadero amor, es dar el primer paso. Mujer, tú eres tu más grande proyecto, así que invierte en ti. Pelear por tu independencia, pelear por salir de un mal amor, es un proyecto personal, en el que tendrás que invertir tiempo para pensar, tiempo para saber qué hacer y hasta para consultar. Porque preguntar qué hacer con tu vida, es una forma sabia de saber resolver un problema, un dilema, hasta contarle tus cosas a una persona que ya pasó por esto, puede ayudar mucho. Todas las mujeres, incluida tú, conocen su valor Saben que son mujeres muy valiosas, y que son mujeres muy completas, que pueden tener una relación más sana, estable y satisfactoria, y que lo que las detiene es una decisión. Una decisión que necesita coraje, más que un libro o una frase cliché, que te dice que tú puedes, y que solo te repite lo que tú ya sabes. Lo que necesitas, no siempre es una frase que te diga lo que tú misma ya sabes, necesitas algo que despierte en ti el coraje, y la inspiración para tomar una decisión, que puede ser la decisión más crucial para tu vida. No solo se trata de dejar un mal amor que te ofrece, amor intermitente, pero maltratos continuos irregulares. Hablamos de no permitir que otra persona igual de insana entre a tu vida, y ese es un reto que necesita coraje. Necesitas coraje e inspiración para salir, necesitas coraje para encontrar tu camino hacia tu libertad, necesitas coraje para ser independiente, para emprender tus ideas y buscar un lugar, y deberás hallarlo, buscarlo en la gente que ya admiras. Hay muchas mujeres que pese a la hostilidad de su tiempo, se pusieron a trabajar y a orquestar la manera de destacar, y en los tiempos más difíciles para las mujeres, estas mujeres supieron salir adelante, sin pedir que el camino se les hiciera fácil. Porque vamos, pedir caminos fáciles, es hacer de ti una mujer suave, delicada y frágil. Aspectos que pueden servir para seducir el corazón de un hombre pero no para encarar la vida. Está bien ser frágil y delicada, cuando se trata de conquistar el amor de una persona, pero esos aspectos quedan a un lado, cuando se trata de pelear por tu felicidad, por tu salud y tu paz mental, y conlleva a su par una serie de aspectos más importantes, que tienen que ver con tu vigor de mujer, tu carácter y tu ambición para una vida mejor. Ser competitiva y ponerte retos, no te quita lo femenina, y ni te hace masculino te hace una mujer completa, te hace una mujer fuerte, que toma la vida por las riendas, y decide qué vivir y qué no vivir. No hay nada de malo en estallar en llanto, cuando la vida va mal. Una mujer fuerte, no es aquella que no llora, es aquella que pese a las lágrimas, continúa luchando. Eso es una mujer fuerte, que se sabe completa, que se siente capaz, que no necesita de credenciales o privilegios para salir adelante, que puede encarar la vida de frente, y plantarle mano dura al infortunio, decirle que puede salir. Deja a la princesa en casa, y saca a la guerrera a relucir. Si tienes que sacar gente de tu vida, entonces hazlo. Debes sacar a gente que te roba las energías, y rodearte de gente entusiasta, que te impulsa, que te motiva a ser mejor, y que te enseña y te recuerda que eres una mujer completa y valiosa. Es muy fácil caerse, todos lo hacemos. Yo caigo todo el tiempo. Recientemente recibí la noticia de que mi trabajo ya no sería remunerado, y de paso tengo actualmente una deuda que tengo que saltar. Y todos los días siento la incertidumbre de si podré pagar esa deuda. Corro con la incertidumbre de si mañana quiebro o me quedo sin una peseta. Todos tenemos retos. El tuyo ahora es deshacerte de un mal amor que te enseñó a despreciarte y a menoscabarte. Esa persona que hoy adorna tu vida con tonterías y palabras sin sentido, debe ser expulsado de tu vida, para que no arruine tu futuro. Es duro, yo sé que esa persona puede lucir enferma, su problema de alcohol, lo puedes interpretar como una enfermedad que solo tú comprendes, puedes ver a ese hombre inaccesible como alguien que de niño no fue querido, incluso verlo como tu paciente al que debes reparar. Yo sé, que en cada hombre has visto un proyecto en que trabajar y a alguien a quien mejorar, pero te digo algo. A un hombre lo debes amar por completo, sin tratar de cambiarlo, o lo aceptas, o lo dejas ir. Si no lo aceptas, vivirás gran parte de tu vida reparando lo irreparable, para pasar más tiempo tratando de olvidar a uno que no pudiste arreglar. La vida no es acerca de reparar gente rota, no es acerca de estar remendando y surciendo la tela ajena, se trata de ver al hombre a la cara y decirle que lo aceptas, y así como es, tú lo amas. Si tú no puedes ver a un hombre a la cara, y decirle que lo amas tal como es, entonces tú no lo amas. Si acaso dependes de él, si acaso él te necesita como una terapeuta, como una madre, más que como una pareja. Y por eso despierta en ti ese lado tan maternal, que te hace sentir que sin él, no estás completa. La realidad es que todo hombre, incluyéndome, somos responsables de edificarnos o rompernos, y nuestras decisiones no dependen de las oraciones, las plegarias o los esfuerzos de ninguna mujer que pretenda repararnos, o que trate de convencernos de que somos un proyecto social incomprendido por la sociedad. Somos seres humanos, con defectos, virtudes, prejuicios, opiniones y doble moralismo. Y hasta que no nos veas como somos, y no como te gustaría que fuéramos, seguirás amando la idea de alguien, antes que amar a ese alguien. Estarás enamorada del proceso de cambiar a alguien, y no enamorada de ese alguien a quien pretendes cambiar. Esa es la realidad. La realidad de que muchas mujeres amen a los patanes, a los maltratadores, a los hombres insensibles y lejanos, es porque ofrecen un proyecto en el que trabajar. Algo que te mantendrá ocupada, y que te hará sentir útil y en control. Lo lamentable, es que eso no es amor. Un hombre que te ofrece su amor por completo, es uno que no necesita ser reparado, ni arreglado, ni remodelado, es alguien que está hecho y derecho, y que no necesita que tú lo trates como un paciente, sino como un ser humano.